Hoy vamos a estar jugando New Record Ya que hoy me vacunaron del brazo ya Segunda dosis, este, por si no lo saben No sé, me apetecía jugar este nivel Algún momento de mi vida, la verdad que Ay Dios, le pego un puto a su micrófono Aparte porque es un buen nivel, yo dije Cuando salga New Record voy a automáticamente Dropear lo que estoy haciendo, voy a pasármelo Y luego voy a seguir Entonces hoy día 1 con New Record Hoy voy a iniciar, hoy voy a tratar de hacer un poquito de progresillo Para darle a Nuevo Record Yo me vacuné nah, ayer fue la segunda dosis. Pues sí. Qué bueno que ya todos se vacunaron, güey, vacúnense, porfa. Este es el nivel más sincronizado que existe hasta ahora, bueno, que tenga estrellas porque no sé. <risa> ¡Me, pasaron! Me pasaron. Este nivel, güey. No, y de... puta, ok Bueno, traje casadres. ¿Quieren papas? Cierto, ¿quieren, quieren papas? Ah. No me puedo acercar mucho, pero... Ahí está Ay, no, ¿Qué, ¿no? ¿Qué, Qué animal Bueno, ni modo, vamos a tener ¿Vamos que hablar así Tenemos que hablar así Vamos a, a tiempo? tener que hablar con Marcos Asmr, estoy haciendo New Record No sé hacer. asmr Wey, es parte. Wey, los cazares son las mejores papas que he probado en toda mi vida. Literalmente We. tengo una bolsa de cazares y me agarro. O sea, me agarro una y me las como antes de iniciar las 30, Aquí viene la mejor barra de New Red Ay, mierda. Charlie, Ay, Charlie, si tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿cuál usarías? ¿En una sola palabra, ¿En ¿En pendejo. Me duele el brazo. Pero no me había corriendo, Carlos. Esta canción Se bugue. con No tropiezo de agua ¿Cómo crees que voy a dropear? Es que dije A ver, cuando salga New Record Voy a... O sea, voy a dejar en pausa Cualquier cosa que esté haciendo Me lo voy a pasar Y luego voy a seguir ¿Qué puedo hacer? Esto, a esto? No, sé, a ¿Qué use pues, Voicemail? Dígame, ¿cómo puedo? O sea, poner así como una... ¡Ah, espérate! Añadir atajo un Charly, ¡Oh! Voy a poner... Esto me da mucha gracia Porque literalmente Hablo como un puto robot para como, no, como Carlos me empieza, Carlos me empieza. ¡Ehhh! ¡Oh, Dano! Eh, ¡Dano! ¡Dano! ¿Cómo te fue, Danito? I es es Un buen ]quito? momento para, para, para, para jugar, no sé. <tlak> Todos son una madre Mira, Pata de perro. <tlar> ¿Ves? O sea. No, Adichan, es que yo soy Dano, es que yo soy Dano, pero. Pero Ay, es que. Yo, me, me cambié man, el nombre, ¿sabes? se volvió Dano entonces? Oye. Ok. Yo soy Dano. Pegatio, ¿Y qué ¿Qué asco, اليど... un bujo, un bujo. me morí por un bujo Amigo, qué triste, amigo. Bro, ok, muy bien, no, muy, bien. muy bien, muy bien, muy bien. Un control total de nervios, amigos. Soy como Dios. Charlie y los nervios son de donde y las 200 pulsaciones. Vale, ah, un saludo, el man. Que... No, no, ¡Ay, sí! Si yo, welcome, how Oh, trae la de la cuestión de los jugos la... yo chiquito, yo cuando iba en Kinder sabía de contar del 1 al 20 en inglés. Loco, yo cuando Kinder les pegaba a todos mis compañeros, pasa las pruebas y yo así como bueno, le pasaba la tarea y le pegaba un cachetazo A ver, mira, yo puedo, yo admito que por un tiempo jugué bastante en LOL. Pero lo dejé porque, no sé, no. Quería, mantener, quería mantener un poquito de mi integridad mental y muy, tener bien, un muy bien, muy bien, muy bien, perfecto Quería mantener, a ver, quería tener la oportunidad de tocar a una mujer, pero todavía no toco a ninguna mujer hoy, El streaming Ay, de Pigdel estuvo piboy hoy Charlie, ¿estuviste en el stream de Pigdel con las Shisteretean? Sí, le doné 1100 bits Ahí estamos, listo, ya Pueguen, oh, hey, diez bits, diez no ¡Eh! ¡10 bits! ¡10 bits! Gracias, Charlie, no. por los 10 bits ¡De nada! ¡Cállate! Bueno, ¡Pero para el mira, mi ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! mira. Wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Calles, ¡No! pero loco! ¡Buena! <risa> <play. risa> ¡Oy! ¡El Charly 950! ¡Gracias ¿no? por <risa> saltar! Trailer. ¡Se, se acerca un triunfo! ¡Ya! Un ¡Le doy le doy un abrazo! Y le regalé dos subs ve. New record no, no, no, ni record, no, no, ni record nada, ni record nada. ¿Qué? ¿Cómo que escucha. No, feliz. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¿Qué? ¡Ok! Pero, ¿Qué el que onda con el perro! ¿Qué el perro! Se lo paso. Se lo vamos a dar vente. Boludo. Ok, muy bien. <risa> nadie nadie muerto en este stress flight. Estuve triste, ahora estoy el 100. Carugolito. Mierda, o seis bits! Pero se tu pelo Charlie. Charlie cara sonriendo con cuernos. Ay, Charlie. Estoy despeinadísimo eh, pero. General. Ay, quién me está hablando? Ahí está. Charlie es. Las cosas, a ver, a ver, a ver. A ver, oh, 78 Vamos ¡Wow! <risa> ah, al fin. No puede ser. Lo logré. Oh, aquí, aquí, aquí nada. Nada de 200 nada de 200 Yo sé controlar muy bien mis nervios, amigo. Amigo, qué buen nivel. Bueno, pues como me lo pasé off stream, no voy a poder estar <risa> mi reseña, pero este nivel es muy bueno. Sabes, tiene muy buena zinc, tiene muy buena canción, tiene muy buen todo. Hay algunos bugs obviamente que molestan un poco, pero.. Fuera de eso, todo está perfecto Me lo del 80, no sé cómo lo hice Pero, fuah. qué buen nivel Recomiendo esto como primer extreme Obviamente, pero de PC, de móvil, es un dolor de muelas Y ya está, yo soy Charlie Y nos vemos hasta el próximo Extreme que me pase, no lo sé Adiós